Recién nos avisan de producción. Miren que voy a llamar al oficial, ¿eh? Oh, sigan, no. sigan que voy a llamar al oficial. No. ¿Quién está en ¿Qué comunicación? Que son? ¿Quién está en comunicación telefónica? ¿Qué botones que? Miguel Martín. Pero claro, buen día, buen día. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va? De 10 más IVA, más gasto de envío, Fleti, impuestos ahí, agregarle <risa> todo, y Kikrimichia, a ver <risa> No, no va a alcanzar. Ya está, no, ya no, está, no, no. No, no me no podré reponer de este gasto. Nos entregamos automáticamente. <risa> Nos entregamos, ya está. Ahora, despertarlo hasta ahora, qué turro que son, ¿eh? La verdad. ¿Siempre lo mismo? Sí, no sé para qué mierda Hasta ahora, ya no. <risa> vendido las cuatro funciones, ¿qué quiere sí. que diga? No sé, esto pasa me con. Justo, sí. Me justo, me llama, me dice nota a la las ocho y cuarto, me levanto a las dos, hijo, ¿para qué me hace despertar hasta ahora? ¿Para, ¿Para que le cuente chiste? Bueno, a ver, ¿qué chiste quiere que Ay, le cuente? Va a ser ¿Cuál es el ver, ¿Cuál quiere? ¿El de la olla este? ¿Cuál quiere? ¿Qué, ¿Qué anécdota quiere, quiere que cuente? ¿La de la radio que iba Mejuto. al baño? Mirá ¿Qué que, quiere? Mira que, que tu amigo Mejuto lo tenés herido, pobre? ¿Qué? ¿Esta qué, qué? está qué herido Herido, claro, por el dengue. Herido porque Ya está pasando, ya está terminando ese, ese paso por el dengue, pero este le agarró también a él. Dice que el mojito que la ha picado está en terapia intensiva. Dice. No. no. No. Ahora le vamos a pasar la grabación Para, para que, que hay que se recupere pronto Bueno, la verdad que sí, se, viene, se, se viene Un espectáculo maravilloso eh, Vos sabés lo que te quieren acá en, en Tucumán Porque es tu provincia Pero además todo lo que se lo que brindás Cada vez que haces humor eh, con, En estos momentos, yo creo que hay un momento en la, en la historia argentina donde uno necesita humor Y creo que este sí. es el momento Sí, la verdad que Como le decía en uno de los videos que he subido El lugar donde mejor me va es Tucumán apenas puesto las entradas, se han agotado todo, así que es un, un gran una gran caricia para mí, al alma, eh, que el tucumano y la tucumana vaya y quiera ir y, y nada, porque dicen que, que nadie profeta en su tierra, yo diría que por ahí es como que es difícil que te quieran en el lugar donde has salido, y, y en Córdoba por ahí me dicen, che, pero vos acá haces gracias, pero allá en Tucumán no, no les debo hacer nada de gracias a los tucumanos, que hablé así. Le digo, maestro, el tucumán no tengo que explicar los chistes, uno, dos, eh, mira, yo te voy a decir una sola, dos cosas, el tucumán es el único que se ríe de sí mismo, porque nosotros no escuchamos una grabación o nos vemos en un video así de 15, ¿te acuerdas de eso?, en los VHS, y nosotros, y, no, no puedo hablar así, no, no puedo hablar así. es la típica, la típica nuestra, que nos reímos de nosotros mismos realmente, nosotros no buscamos el humor en otro lado, digamos, burlándose de otro, ¿no? Somos de nosotros mismos y chao, tenemos mucha autocrítica. Tuviste que agregar una fecha inclusive de tanto éxito acá. Sí, yo primero iba a ser un solo día, y ese día, después hemos tenido que hacer doble función, después me agregó el domingo y después me agregó una más el domingo, así que me van a hacer trabajar. Bueno, peor es, <risa> creo, es, en Hombre bria el Mercofru, que no. No, no, no, es peor eso, es peor, mejor mejor el teatro. Mejor en el teatro Cada claro, uno con no, lo suyo, está bien Cada... de verdad. Exacto Vos sabés que te, te veo, estamos mirando el flyer ahora que está saliendo por por Twitch eh, Esto de la milanesa, eh, la botella cortada ahí con, con una bebida, una mezcla de bebida Tus personajes dentro del flyer también Hay un, un, hay o sea, un, un casco un, Hay un casco también allá un, un, casco, un casco rosa Es un Power Ranger Un es Power eso? Ranger El Power Ranger, claro, porque la Kimberly, la que la rosita de los Power Rangers así se llama la hija de mi mamá que le festeja el cumple de 15 la Kimberly <risa> Mirá, bueno, hasta que... gallina ¿vemos ahí vemos un poquito lo que va a ser el despliegue de personajes aquí la gallina es por mi abuela que tenía gallinero así que contamos una historia del gallinero ahí eh, la Kimberly es por bueno, la Rosita de los Power Rangers se llamaba Kimberly y a mi mamá le gustaba mucho ese nombre así que a mi hermana más chica le puesto Kimberly Pobre y le festejamos el cumple de 15 es eh, más el tenemos unos primos medio complicados, medio mm. salvajes de ahí, de, de fama y ya, que mi mamá en vez de dar el souvenir le iba a dar un peine piojero de souvenir, no. imagínate, el, el nivel de los, de salvaje, los vagos. ¿Eran salvajes los vagos? Sí, no, no, los vagos <risa> se en el pleno baile y se empezaban a hacer que haga Claro. No. <risa> sí, ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón y se daban el cintar, con la no. se metía <risa> Bueno, esto, esto es lo que tiene, lo que marcás vos, Miguel, esto de, de, de que nos reímos también de nosotros sí. mismos, sucede porque, a ver, después de, de, de tu laburo también, que, que te has vuelto tan conocido en todo el país, eh, eh, hace que también que otros tucumanos se animen, porque los veo en las redes sociales, en TikTok, en todos lados, ¿cómo empieza el humor tucumano a tener un camino? Ahí estuviste trabajando mucho vos también para que eso suceda. sí la verdad que el tema de... A mí me han corrido de todos lados, ¿no? Yo te hablo del año... Del año 99 y 2003. Eh, yo no podía caminar por la calle, pero porque me entonces o sea, Tenía un programa de televisión en ATS ¿me acuerdo? Y hacía el Tucumano Básico, y hacía el 57, el número uno Tucumán, el superhéroe. Y, y por ahí... Mira, a, de Radio Nacional, me acuerdo que Armitén, el director de... de, de, de siempre nos acordamos de anécdota, me acordé y me dijo: no, no podés hablar hijo <risa> al aire, digamos le digo, eh, bravo, pero es eh, eh, humor no, no, no, no, no, el tucumano no está preparado para esto sí, sí. y era verdad, usted, y yo salí a la calle y me decían es una vergüenza lo que hace la gente grande, sobre todo los que en esa época eran adolescentes en el fin de los de, de los 90, principios del 2000 eran lo único que me hacían el aguante sí. me ponían y los padres decían, ¿qué hace viendo al pelotudo este? No. ¿Entendés? ¿Otra vez? Y yo, otra vez, <risa> y, y yo le llamo el efecto pelotudo porque, porque decía ¿qué hace viendo el pelotudo este? Al sábado siguiente, porque salía de los sábados a la, la noche, al sábado siguiente otra vez viendo al pelotudo <risa> el tercer sábado era a ver, a ver, ponelo al pelotudo este Claro. claro. <risa> y después ¿A qué hora está el perotudo? ¿entendés? Era como, como que primero me barriaban y después se han ido encariñando viendo de que no no, no tenía nada de malo. Era humor solamente y Tucumán Tal cual. Como desde de la sencillez de una anécdota. Por ejemplo, ahí vemos un rastrojero y vemos un teléfono rojo también que me imagino ya la historia de, eso, de, de, de, eso, de esas ¿De imágenes. ¿De dónde viene, claro? Sí, el rastrojero. Yo ya aprendí a manejar el rastrojero. No había hidráulica, no había nada ahí. Oh. Con palanca al volante encima, ¿sabes qué? Tiene que ser la Mona Jiménez, para pues, meter los cambios porque tiene un vericuete ahí raro. De hecho, <risa> tiene que... Es como el 4L, sí. como el 4L. Exacto, el, uh, el 4L, papá. Tiene que usted ¿sabe qué? Claro. Eh, tiene que tener un horno, picero para, para aprender a meter el cambio ahí, porque eh, <risa> tiene que entrar justo para adentro, para afuera. Era una cosa rara. Es verdad. Eh, es verdad. Ahí vamos, contó una historia del rastrojero también. Y bueno, y el teléfono rojo es como el de Batman. Por ello se <risa> comunica con el comisionado. Es verdad, me gusta muy, nos gusta mucho cuando te sale la voz de Batman Cuando, vale, en realidad sale la voz de Batman a tu mamá, era, ¿no? And Batman, como es que Te tenía... Qué feo que te, cuando te pasaba eso mm, Pero la verdad si, la gente sí, sí. se siente tan identificado con, con toda la en historia Es claro. en lo cotidiano, en claro En la sencillez me parece que está el humor, ¿no? Sí, bueno, lo, lo que trato de hacer yo es contar historias, digamos De mi mamá ya natal Y creo que todos tenemos un un común denominador, eh, que es la madre o el la, el padre o el tutor, digamos que las madres de nuestra época eran como muy nerviosas, digamos, entendés, era de ayaca más entendés, era, era lo que había, ahora nosotros como padres somos más blandos, le hacemos 18 comidas diferentes, a ver cuál les gusta, entendés, al changuita no lo tocamos ni con el pétalo de una rosa, eh, antes mi vieja... Yo ahora a mi hijo le quiero pegar un gritito porque se estaba haciendo berrinche y mi mamá me dice no le grite al chiquito. No. Ah, pero y a mí, digo, claro, claro. Claro. claro. cuando vos me agarrabas a mí era masacre. Claro. Y mira, era un tsunami de piña. Entonces, han eh, en cambiado los tiempos también creo, ¿no? Uh -huh. sí, sí, totalmente. Y en el medio también... Eh, me imagino que uno tiene que aprender también hasta dónde, ¿no? Justamente en ese cambio de, de contexto, hasta nosotros somos de otra generación que por ahí otras cosas nos causaban gracia y hoy en día ya fuimos entendiendo que por ahí sí. no es, así que eso también lo vas teniendo ahí en cuenta. Sí, siempre, siempre yo creo que ha evolucionado el humor, las personas hemos evolucionado y, y había muchos chicos que uno lo hacía adherencia, que si yo el mamá, mamá. El apodo, el pelado, el mm. gordo, el gay, o entonces sea, acá eso ya no va más, eh, porque a mí no me, no me gusta que, que cuando voy a una, a una casa me traten mal, quiero que me reciban bien. Entonces cuando vienen al teatro, que es mi casa, me gusta recibir bien, que nadie se sienta mal, digamos al contrario, que se divierta, para eso pagan detrás. Entonces desde un tiempo a esta parte, eh, eliminó todo el chiste que haga sentir mal a alguien, siempre haciéndole en primera persona. Eh, para que no te rías de mí o de última te identifiques y, y diga, que a mí me pasaba algo parecido me pasaba lo mismo. Eh, Esa es la idea del de, de, de humor de hoy. ¿no? Uh -huh. Bueno, y también con, con esta nueva obra que, que vas a estar llevando adelante, Cordillo, amigo de lo ajeno, que no sé si tiene <risa> tiene algún mensaje para alguien, si es un mensaje oculto, para para un no, sector. Por minis, <risa> encriptado Por ladrón. <risa> por ahí pasó ¿viste que hace un rato bueno ayer cuando fue ayer antes de ayer digamos no, un allanamiento en Capital Federal sí. y se, se les pegó una bolsa a los policías también bueno cosas que suceden cosas que suceden ¿no? ah, me, ¿qué me este? del oficio vos sí. sos oficial lo sabés ¿cómo pudimos hacer? esa es la típica <risa> no, pues, no. ¿cómo pudimos hacer? los changos tienen sed eh, ¿cómo pudimos hacer? Eh, lo paro a Flavio y Mendoza Uf, guarda, te contaba esa que lo paro a Flavio Mendoza, ¿no? Lo paro a Flavio Mendoza y, y venía con las dos luces rotas, ¿no? Las dos ópticas rotas. Y viene y, y le digo, Mendoza, ¿cómo puede ser que venga con las dos luces rotas? Sí, señora así si que se, rompí esas luces. Me dice así, Victor? ¿Sí? Y le digo, ¿por qué has roto las luces, Mendoza? Porque nadie brilla más que yo, pensaba." Así me dice, ¿por qué crees? Pues, encima. Flavio Mendoza bueno, trabajaste con él trabajaste con él así que se tiene que reír no claro le queda sí, no, Flavio muy solidario un gran artista vive para para el arte para el, el, el lo que es ahora está en Canadá está haciendo un trabajo allá en Canadá con con su obra de teatro así que no lo vamos a tener tres meses gracias a Dios no, no. <risa> ¿En y qué suerte que can en Canadá <risa> tener cuidado. Bueno, rec recordemos entonces, este domingo 23, nueva función. Bueno, ahí va, va a ser bueno verte. Y además está bueno esto porque venís un, un poco también a, ta a tu provincia. es volver, claro. Volvés, te esperan ahí la familia, viste que che, ¿está Miguel casado oh, algo para Miguel o no? Eh, la familia no, me mangué a entrada. No. Sí. Ah, uy, como 500 entran, me mangué ah, paso de agua. Yo pensé que te esperaban por ahí con una con asada, un, un corredito, algo. Nada sí ya sabes que más fácil saca jugo a la piedra que algo al pariente Bueno, un saludo grande para toda la familia está, viste que eso, no no sí. uno los elige Es así sí. no exactamente ¿eh? los amigos son mejores los amigos sí te esperan ahí ¿eh? con asadito asado de de qué de carne de burro te esperan ahí ¿eh? no está complicado Media dulce, hasta el, aso, el último aso, medio ¡Oh, fuera. De... No, no. <risa> Pero... no, no que ya estaba viejito el caballo, que no. No. <risa> Por... Bueno, queremos que quede tu invitación sí, ahí sí, girando sí. para que los tucumanos, las tucumanas sepan dónde van a dónde vas a estar, a qué hora, en dónde, y cuál es, es la propuesta entonces. Eh, vamos a este es, estar sábado y domingo en el Teatro Mercedes Sosa. Eh, en doble función, 21 y 23 horas el sábado y 20 y 22 el, el domingo. Así que no se pierde nada, eh, tranquilo nomás. Eh, y la, la entrada ya regalada es cara, imagínate, así diciendo La verdad así que un lujazo una... que nos podemos dar, sí. poder charlar con vos y esta hora encima. Qué molestos que somos. Sí, la verdad, ahora me vuelvo a dormir hasta las <risa> 11:59. <risa> Más o menos. Miguel, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por, por, por tu humor y por el laburo que venís llevando adelante. Nada, lo mejor para vos y vamos todos a verte al teatro. Eso. Bueno, muchas gracias, chicos. Y ya saben, la recaudación de este fin de semana es a total beneficio de los niños de Belén. De Belén, de mi señora. Sí, <risa> vamos todos, entonces. Vamos a ayudar a tu señora también, que es la que te tiene que aguantar. Ya, pobre. Es verdadero aguante, claro. De tal cual. Gracias, Miguel. A ustedes, chicos, un beso grande. Un abrazo, que Gracias. Queriendo.